Brian Lee, vicepresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, desmintió este viernes que se haya juramentado junto a otros dirigentes en el Partido Revolucionario Dominicano, como se han pronunciado algunos medios de comunicación. En el día de ayer se manejó una información malintencionada, malintencionada a, lo que, a lo que sabemos hasta el momento De que nosotros pasamos a lo que son las filas del PRD Nosotros nos mantenemos firmes trabajando en el partido revolucionario moderno Nosotros reconfirmamos el compromiso que tenemos como vicepresidente más joven del país Y de esta institución a nivel municipal eh, A seguir trabajando por construir un partido que va camino al poder El país no aguanta más no resiste más la dictadura de este partido que hoy no está gobernando y es algo muy incoherente y muy lógico que una persona con la trayectoria que nosotros hemos querido marcar en este pueblo eh, pase a formar parte de lo, de lo mismo que ha estado dañándonos hace tiempo. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.